El fantástico guía me explicó que la Casa del Cordón fue la residencia de paso de figuras históricas como Felipe el Hermoso y Juana la Loca. También me enseñó la preciosa bóveda estrellada de la Sala Noble. La visita continuaba con el depósito de aguas. ¿Cómo verá usted la arquitectura del antiguo depósito de aguas? Característico. Eh, caballero, no sabrá si este depósito de aguas tiene alguna relación con un anillo. ¿Anillo? ¿Qué anillo? Un anillo con un jehielo, no le suena. <risa> Me gustara o no, debía seguir la pista de la carta. Ya sabía que pondría en peligro mi pellejo, pero aún no podía imaginarme cuánto.